Con un recorrido por las principales calles de esta ciudad portando suéteres negro con la frase la constitución no está en venta, ciudadanos protestaron en esta ciudad en busca de que la constitución no sea modificada nueva vez para favorecer las aspiraciones de reelección del primer mandatario Danilo Medina. Los hombres de trabajo ya no encontramos un hacer. Yo estoy aquí apoyado a la Constitución, que no está en venta. Estamos aquí en Coro, estamos tranquilos, va a ser pacífica la marcha. Apoyado que la Constitución no está en venta. Los protestantes dijeron no pertenecer a ninguna agrupación en específica. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.